Bueno chicos, aquí les quiero compartir una nueva canción para el canal. Bueno, espero que les guste. Esperen, tenemos que afinar. Ahora sí. A los caballos que al patrón se le han tocado, que encerremos el ganado y después montar el vallo. Él sabe que ese caballo bajó varios montadores, pero como son señores, se los tendré que ensillar y me la tendré que jugar como yo entre las flores. Sé que baja con la boca y eso que no es cadeniabu. Sé que se queda parado, pero ya si sí no lo toca, me han dicho que no sea poca que es demonio en cualquier tierra. Y yo para hacerle la guerra me tendré que atar la faja Y acribillarlo a rodajas, juepucha, mi suerte perra Por si es muy pichoncito, le voy a explicar por si acaso Hay cuantos que de un porrazo viajaron al infinito El patrón me tiene al grito por una sola razón Pues me pescó en el galpón picoteando a la sirvienta Y hoy quiere cobrar esa cuenta a patas de un mancarrón Traen al vallo cabreciando, mandado por el estanciero, si parecía un parejero que lo pasean caminando. El negro lo está cervando y ve que hay guerra sin duda, pero si la suerte me ayuda no te vas a equivocar. Porque te voy a apurar como lengua tartamuda. y la encimera, cortita, media, escantora Le arrancó las goleadoras pasionadas en su bandera El bocao ya está en la pera, monta sin más tardanza Lo estriba con la esperanza de vencerlo en pleno duelo Y dejar bajo aquel cielo un homenaje a la estancia Lo desprendió con un grito, lo levantó en los piguelos Le hizo dos ajos en el pelo y se hizo un tronco el maldito El que ha montado es criollito blando como una esponja y al envolverlo a lo monja le echa para atrás la cintura y le hace unas escrituras por donde empiezan las lonjas Y a rato se acostalaba se hacía ovillo como gato pero como pintando un retrato quedó en la última avenida y al ver que estaba vencida que el tiempo era del paisano relinchando buscó el llano por esas cosas y la vida así como este moreno hay tantos que en nuestra tierra A un pingo le hacen la guerra Tan solo con un estreno Mi lengua trae un veneno pero tiene sus razones Me duele que otras naciones Hablen de clinas y bastos Si piensan que en esta Argentina No sirven ni pa' chambones Bueno esa fue la canción chicos Pero aquí les dejo otra Y esta va a ser un poquito más rápida ¿ok? Así que vamos Pueblito muy bello, al pie de la sierra grande, silla de la quebrada Cuando llega el mes de mayo, el primero, el dos y el tres, conmemoramos su fiesta Los promesantes, al santo le cumple, por la promesa que fue concebida Y luego todos, festejan bailando, eh, oh, eh, oh, eh. Es la fiesta de la quebrada. ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Oh, ¡Eh, oh, ah, eh! Oh, ¡Eh, oh, eh! Oh, ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! También les quería decir que vayan a visitar el canal de mi amigo Naruto SSJ Blue, Blue Fanfix perdón, Que hace fanfix, hace contenido muy bueno Así que chicos, yo se los recomiendo, yo estoy suscrito a su canal Y bueno chicos, al próximo video chau, chau. Pero antes no te olvides de ir a visitar mi canal secundario Que va a estar en la descripción, que es el canal de Sebastián Ezequiel Vlogs Y mi otro canal que se llama Ezequiel, Sebastián Ezequiel Música 120 también el canal de mi hermanito, Daniel Farías, Dani, Dani Blogs que también va a estar en la descripción junto al canal de Naruto SSJ Blue Fanfix. Va a estar en la descripción, así que chicos, chao chao. hasta el próximo vídeo, vamos allá.